porque ocurre precisamente en mi municipio de Santo Domingo Norte. Nuevamente la violencia se pone de manifiesto, un hecho para mí de sangre que es, resulta totalmente horroroso lo que ocurrió en Santo Domingo Norte, específicamente en Sabana Perdida. Precisamente un hombre y su dos sobrinos entre ellos son cuatro los muertos en un tiroteo precisamente en un drink en Sabana Perdida. El centro de diversión llamado El Bajo Mundo, oigan cómo se llama ese lugar, El Bajo Mundo, ubicado en Barrio Nuevo, fue el escenario de la tragedia que surge, en donde un grupo de testigos pudieron ver el hecho que pudo haberse tratado de un atraco o de un ajuste de cuenta entre bandas criminales, precisamente, señores. Eran de una misma familia, tres de los cuatro hombres que perdieron la vida, precisamente en la madrugada del domingo, en un confuso incidente en el centro de expendio de bebidas alcohólicas llamado, mire... ...en Sabana Perdida, específicamente el municipio de Santo Domingo Norte. Oigan cómo se llama este lugar, el Bajo Mundo. El Bajo Mundo, precisamente ubicado allí en Barrio Nuevo de Sabana Perdida. Según cuentan los vecinos y los lugareños de esta zona, los tiros parecían allí como el Viejo Oeste... Eso eran tiros, señores, que no se podían soportar. Fíjense las imágenes, cómo se ven los techos de algunas de las viviendas, cómo están perforadas con las balas y que lo que se vivió allí fue algo, señores. Ni siquiera en, la, ni, ni siquiera en Rusia y Ucrania tiraron tiros tanto como han tirado ahí en Sabana Perdida ante este hecho. Cuatro personas de una misma familia, señores, entre ellos un tío y dos sobrinos. Señores... Yo he dicho desde hace un tiempo y lo voy a reiterar, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Óyame, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Esa habana perdida, era una zona muy tranquila y de, de, de familia donde vivían allí en paz. Pero según dicen este drin llamado el Bajo Mundo, que no permite que nadie duerma en esa zona, que esos son tiroteos constantemente lo que viene pasando allí, y los, los vecinos han denunciado ya esa situación, ¿sabía? Según dicen, no es la primera vez que se arma una balacera ahí. Estamos hablando de un jovencito de apenas 22 años. Y otro, miren, entre ellos, uno de 22, uno de 41, otro de 22 y uno de 45 años, señores. Una situación que, oigan, ¿a qué hora se produjo esta riña? A las 6 de la mañana, amaneciendo, bebiendo en ese lugar trancado, en ese drink llamado El Bajo Mundo. Dígame, ¿a dónde van a terminar una gente después que están tranochados, que están bebidos, que están fumando juca, que están no se sabe qué más, ¿cómo van a terminar, señores? Atención a las autoridades del COBA y lo que tienen que ver con el control de bebidas. Dense una vuelta por Sabana Perdida. Dense una vuelta por esa zona, porque por ahí, según me cuentan los lugareños, eso no es nada fácil lo que se vive ahí. <música>